Consultamos hoy a la población en relación al llamado a huelga para los días 12 y 13 de junio, convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, en reclamos de múltiples reivindicaciones. Ciudadanos expresaron. Sí, sí, sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con que este recurso constitucional, el pueblo dominicano debe utilizarlo y planteo que debe ser un paro cívico nacional. Yo me voy me alejo. yo me voy de, de, la, de San Francisco de Macorís a la región y al país. No, no, no estoy de acuerdo. Sí, desde luego. El Frente Estudiantil Socialista Democrático está totalmente de acuerdo a exigir la destitución del fiscal rey Victorio y que se haga justicia por el compañero Vladimir. Uh, no, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque no. Yo nunca he apoyado a Oiga. Si fuera de resolver, sí, pero si no va a resolver, ¿para qué huelga entonces? Qué? Vaya. Recordamos que ayer el gobernador de la provincia consideró inoportuno el llamado a huelga, por lo que reitera estar abierto al diálogo. En cambio, el falpo ratificó su firmeza para reclamar justicia por la muerte del dirigente Vladimir Valdera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.